Hola, bienvenidos. Este es el primer vídeo de una secuencia de varios en los que os voy a explicar el tema de introducción a otros procesadores Intel y ARM. En particular, voy a hacer una pequeña introducción sobre los distintos procesadores, una versión histórica. Voy a dar la clasificación entre computadores de repertorio complejo o, re o repertorio reducido, veremos qué diferencia hay, y luego pasaré a detallar la familia de procesadores de Intel X86, empezaré con los procesadores de 16 bits, luego los de 32 y luego los de 64. Y por último, hablaré de la familia de los procesadores ARM. Bien, en 1959 se inventa el circuito integrado o los chips, que básicamente es eh, grabar o imprimir en una placa, en una oblega de silicio, un circuito electrónico. De tal manera que eh, hasta el año 71 los computadores se basaban en componentes discretos, es decir, resistencias sueltas, transistores, condensadores, etcétera, o bien pequeños chips de poca, de poca integración, pequeña o mediana integración. Por lo tanto, eso significa que en estos chips habían conseguido grabar hasta unos 100 transistores en cada uno de ellos, lo cual es bastante poco, eh, teniendo en cuenta la escala actual. Esto hacía que los primeros computadores fueran realmente muy grandes. Entonces, en 1971 ocurre un granito, y es que la empresa Intel, que es una empresa estadounidense, sacó al mercado el primer microprocesador, que es este que vemos aquí en la foto, es el 4004, ese es el número que se inventaron. ¿Qué es un microprocesador? Pues es un chip que contiene toda la unidad central de proceso, todo el procesador en un único chip. Básicamente eh, es el cerebro del, del ordenador y por lo tanto está integrado toda la parte fundamental y principal del ordenador en un único chip. Este en particular, el 4004, eh, marcaba un hito también porque superaba los 2000 transistores en el chip. Veis que tenía un encapsulador rectangular con 8 pines en un lado y otros 8 en el otro, en el otro lado. De tal manera que en total había 16 pines. El tamaño de palabra, es decir, el tamaño de los datos que era capaz de manejar, era de 4 bits. Por eso el, el número que inventaron. Y manejaba instrucciones de 8 bits. De tal manera que podía acceder a un chip auxiliar que era el 4001, que era una memoria ROM que contenía el programa y podía direccionar hasta 4 kilobytes. Para ello necesitaba, obviamente, 16 chips del tipo 4001. O bien podía manejar una memoria RAM, que era otro chip auxiliar, el 4002, aquí es donde se almacenaban las variables, y podía direccionar hasta 640 bytes. Para ello necesitaba 16 chips del tipo 4002. De tal manera que usaba un bus compartido o multiplexado entre datos y direcciones, es decir, eh, según el instante transportaba un dato, otra aportaba una dirección y que era de 4 bits. De tal manera que, como hemos dicho, que las instrucciones eran de 8 bits, significaba pues que necesitaba mandar una instrucción en dos ciclos. O cuando direccionaba 4 kilobytes, es que es una dirección de, de 12 bits, pues esto significaba que tenía que mandarla en tres ciclos, cada uno de 4. Bueno, Tuvo mucho éxito, a pesar de que el 4004 estaba pensado inicialmente para calculadoras, pues Intel siguió publicando variantes y mejoras al, a este procesador. Y en particular, luego publicó el 8008 y el 8080. Obviamente el número mágico aquí es 8 porque eran procesadores de 8 bits. Y antes de que terminara la década, publicó el 8086, que es el primer procesador de la familia de 16 bits. Precisamente una variante de este procesador, el 8086 que se llamaba 8088, pues este procesador fue elegido por la empresa IBM para su primer PC, su ordenador personal que salió al mercado en 1981 y que fue un grandísimo éxito de ventas. Con lo cual eh, al estar metido el, el chip de Intel, pues Intel también tuvo muchísimos beneficios y fue el inicio de lo que luego se denominaría la familia 86, ¿vale? A pesar de que el 8086 no era el mejor procesador del mercado, había otros muy interesantes como Motorola 68000, que es de mediados... Eh, perdón, de finales de los 70 y a partir de los 80 también se utilizaba bastante. O bien ya a primeros de los 90, eh, PowerPC, que fue un procesador de alianza entre IBM, Motorola y Apple, a pesar de que había una gran competencia, Intel consiguió barrer a todos sus competidores de tal manera que hoy en día es el principal fabricante de chips de eh, ordenadores de escritorio, portátiles y servidores. Incluso los ordenadores de Apple, que en sus inicios habían manejado eh, chips de Motorola o incluso PowerPC, eh, a partir del año 2006 se pasó a los, eh, a los procesadores de Intel, con lo cual fue un momento en el cual prácticamente todos los ordenadores eh, usaban eh, chips de, de este tipo. Hoy en día, y estos son datos frescos que he obtenido de Internet, hoy en día si nos fijamos en el mercado... De los fabricantes de chips de la familia 86, Intel abarca el 85 y pico por ciento de todos los fabricantes. Mientras que el siguiente competidor, que es eh, AMD, eh, no llega al 15%. Por lo tanto, estamos ante un duopolio, dos grandes fabricantes, y no hay ningún otro que utilice este tipo de, de chips. ¿Y cuántos chips eh, estamos hablando? Pues según datos de 2019, eh, se fabricaron y se vendieron casi 500 millones de procesadores de la familia 86 solo en 2019, lo cual es mucho, sin embargo, luego os daré un dato relativo para que veáis la importancia o la diferencia que hay. Entonces, ahora vamos a pensar otro punto de vista. También en el año 85... En la década de los 80 había otra empresa, era una empresa británica, esta se llamaba ACORN, que fabricaba ordenadores personales y inventó un, lo que llamó una arquitectura ARM, que significaba originalmente ACORN Risk Machine. Ya veis que es una máquina de repertorio reducido, ya lo explicaré. De tal manera que este primer ordenador que usaba esta arquitectura ARM se llamó ACORN Arquímedes, vale, en el año 87. Bueno, le fue bastante bien a esta empresa Acorn, sin embargo, eh, en el año 90 eh, cambió el, digamos, la estructura de la, de la empresa de tal manera que se alía con Apple y con eh, VLSI Technology para crear lo que se llamó ARM Holdings. De tal manera que, digamos, cambió la empresa y se dedicó más a, a hacer eh, procesadores en vez de crear ordenadores como tal. En el año 93, por ejemplo, entraron en el mundo de los teléfonos móviles, que ya estaban empezando a manejarse. Le fue bastante bien a la empresa ARM, pero recientemente, en 2016, fue comprada por un grupo japonés llamado SoftBank. Bueno, pues ARM y sus procesadores hoy en día dominan el eh, ámbito, el sector de los procesadores móviles, es decir, todo lo que tenga que ver con sistemas empotrados, teléfonos móviles... Eh, televisiones, sistemas biométricos, todo tipo de sensores. Es decir, la parte de los ordenadores personales, la copa, la familia 86 con Intel y AMD y la parte del de, resto de procesadores resulta que es de ARM o derivados. Realmente ARM, ARM Holdings, no fabrica procesadores. Lo que hace es diseñarlos y luego licencia su fabricación a otras empresas, que son las empresas, por ejemplo, de telefonía o de otro tipo. Por ejemplo, Qualcomm, Samsung, Huawei o Apple tienen licencias de ARM y por eso seguramente el teléfono móvil que tienes en tu bolsillo tiene un procesador ARM. Bueno, ¿y cuántos procesadores ha construido o diseñado eh, ARM? Bueno, pues según datos eh, que he obtenido hasta 2008 perdón, hasta 2018 se habían vendido en total, atención, 150.000 millones de procesadores basados en ARM y solamente en 2018 del orden de 23.000 millones. Eso es muy importante porque acabamos de ver que los procesadores de la familia 86 de Intel o AMD eh, no llegaban a 500 millones. Es decir, la inmensa mayoría de los procesadores que se fabrican anualmente son de la familia ARM. Por lo tanto, también es muy importante porque tenemos todos un ARM en el bolsillo o en la tele de nuestra casa, por ejemplo. Bueno, fijaos incluso la importancia de ARM. ARM hasta ahora estaba, como he dicho, en teléfonos, en televisores, etcétera. Bueno, pues según datos también recientes, se espera que para 2021 Apple venda sus eh, ordenadores Mac con procesadores basados en ARM. Igual que Apple utiliza procesadores basados de ARM en sus iPhone, pues ahora también lo van a, va a incluir procesadores parecidos en sus ordenadores de tipo Mac. Con lo cual, parece ser que va a abandonar los eh, chips de tipo 86. Desde el año 71, esto es una gráfica que vemos aquí el año, y aquí en vertical, en la escala logarítmica, el número de transistores de los chips, eh, el número de transistores, que es una medida de la capacidad de cómputo de los procesadores y de, y de cuánta potencia tienen, pues no ha dejado de crecer exponencialmente. Como es una escala logarítmica en el eje vertical, esto es una recta, ¿vale? Entonces, eh, antes de incluso la fabricación o la creación del primer procesador en el año 71, Gordon Brown, que luego fue precisamente cofundador de la empresa Intel en el año 65, vaticinó que lo, el número de transistores de un, de un chip podía duplicarse, multiplicarse por dos, cada aproximadamente entre 18 y 24 meses, aproximadamente dos años. Esa, esa ley observacional, ley empírica, pues se ha mantenido hasta hoy en día. Y realmente veis cómo esa duplicación cada dos años implica un crecimiento exponencial y más o menos se ha mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, obviamente la ley de Moore no puede crecer indefinidamente y se espera que para la década en la, la que nos encontramos, desde la del 2020 a mediados, posiblemente deje de cumplirse básicamente porque... Eh, no se puede aumentar el número de transistores eh, en el espacio. Cada vez los transistores son más pequeños, pero el tamaño de los chips no cambia, con lo cual no podemos eh, digamos, añadir transistores indefinidamente cada vez más pequeños. Llega un momento en que no caben y aquellos chips se calientan mucho. Entonces veremos qué pasa. Solo sé que de momento hasta ahora eh, se ha mantenido la tendencia. ¿vale? Recordad, la recta es porque es una escala... Eh, logarítmica en el eje vertical y la exponencial se convierte en una recta. Por eso se llama la ley de Moore. Es una ley observacional, una ley empírica. No es un acuerdo de los fabricantes ni es una ley de la naturaleza como las leyes de la física. Simplemente es una observación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y ya van muchos años, muchas décadas y de momento se ha seguido manteniendo a tendencia. Bien, de tal manera que para acabar este vídeo os voy a mencionar que hay dos grandes escuelas de diseño de procesadores, ¿vale? La escuela CISC o la escuela RISC. Los procesadores, o mejor dicho, los computadores de tipo CISC, es decir, de repertorio de instrucciones complejo, son los que se inventaron con Intel, ¿vale? Desde el año 71, desde el inicio, dijeron vamos a hacer cada vez procesadores más potentes, para lo cual hay que añadir la complejidad en el hardware, es decir, la dificultad, la complejidad está en el diseño del hardware, de los circuitos eh, que contiene el procesador. Este tipo de procesadores, ¿vale? que se utilizan, como digo, en la familia 86 y en otros, como Motorola 68000, PDP-11 o VAX, ya son procesadores antiguos, pues implica tener, por ejemplo, instrucciones con muchos tipos de formatos, instrucciones de tamaño variable pocos registros para manejar las instrucciones, lo cual implica también una decodificación complicada de la instrucción, ya que eh, al tener tamaño variable hay que estar leyendo pues, si hay un prefijo que indica el tamaño de la instrucción o a ver cuál es el bit que me dice si es una instrucción más larga o más corta, eso es una complicación. Y eh, por último, muchos modos de direccionamiento, es decir, hay muchas maneras de indicar la posición del dato que vamos a utilizar en la instrucción. Entonces son cada vez más complejos, son muy difíciles de explicar y muy difíciles, de, por tanto, de, de, de aprender, que es lo que estamos aquí. Sin embargo, en los años 80 surgió otra escuela de pensamiento que se basaba en crear computadores de repertorio de instrucciones reducido. ¿Eso qué quiere decir? Es un procesador que es capaz de hacer lo mismo que uno de tipo complejo. ¿Vale? Pero eso, lo de reducido, significa en que el diseño es mucho más regular, se mantienen una serie de constantes a lo largo de todo el diseño y hacen que sea mucho más sencillo. De tal manera que el, el hardware es más sencillo y la complejidad está en los programas, en el software que van a utilizar eh, este procesador. De esta manera, las instrucciones tienen pocos formatos. ¿vale? Eh, por ejemplo, MIPS que es un caso paradigmático, solo tiene tres formatos de instrucción, R, y J, y todas tienen el mismo tamaño, por ejemplo, en MIPS 32 bits, tienen muchos registros, por ejemplo, en MIPS 32 registros de tamaño 32, y esto hace que la decodificación, es decir, el diseño de la unidad de control sea mucho más sencillo y además tienen pocos modos de direccionamiento, con lo cual en el fondo... Eh, se consigue hacer lo mismo que con un procesador CIS, pero de una manera muchísimo más sencilla, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay eh, estas dos vertientes, ¿vale? Eh, lo que tenemos en ordenadores de escritorio normalmente son ordenadores de tipo repertorio complejo, CIS, porque están todos basados en la familia Intel 86, mientras que lo que tenemos en los teléfonos móviles, en las teles inteligentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Que suele ser ARM, también hay otros, ¿vale? Pues este ARM y derivados son repertorios reducidos. También eh, consumen menos energía y por eso tenemos un ARM en el móvil y no un Intel. ¿Vale? Y ese es el final de esta pequeña introducción. Muchas gracias por su